5 estrenos que no te puedes perder en julio 2022. Con un final de temporada que dura 2 horas y 20 minutos, la cuarta temporada de Stranger Things promete ser épica. Me ha gustado esta temporada, especialmente lo que ocurre en Hawkins, y desde hoy, primero de julio, podemos ver cómo termina. Está disponible en Netflix. Chris Hemsworth es el único de los Avengers originales que tiene una cuarta película y lo hace de nuevo en la mano de Taika Waititi. Si te gustó Thor Ragnarok, puedes esperar algo similar en Amor y Trueno. Se estrena en cines el 7 de julio. Se acaba una de las mejores series que he visto. Better Call Soul regresa con sus episodios finales y en estos tendremos el regreso de Jesse y el mismísimo Walter White. Además, podremos ver qué ocurre con Kim Wexler Los episodios finales inician el 12 de julio y se estrenan uno por semana en Netflix Bass Lundman intenta darle nueva vida al género del musical, biográfico y lo hace con una película sobre el rey Austin Butler interpreta a Elvis y lo acompaña a Tom Hanks como su manager Se estrena en cines el 14 de julio Por último, tenemos la película más costosa que ha realizado Netflix en su historia El Hombre Gris, un thriller de acción dirigido por los hermanos rusos y protagonizado por un elenco lleno de estrellas Se estrena en Netflix el 22 de julio ¿Y ustedes qué van a ver en julio? Comenten